Hola, soy Eloy Yebra, a.k.a. Ticap Leviatán. Soy actor, soy MC y voy a ser el conductor de este documental que habla de una cultura que llegó a nuestro país en el año 1984 y que salvó muchas vidas. So, el hip hop, la cultura de la calle, está en, en buenos manos aquí. Buenas manos. Buenas manos. Buenas manos.